La inflación interanual de México se aceleró en noviembre más de lo esperado a su mayor nivel en más de dos décadas. El Índice Nacional de Precios al Consumidor se ubicó en un 7.37%, su registro más alto desde enero de 2021, de acuerdo con cifras divulgadas por el INEGI. La próxima decisión de política monetaria, la última del año, está programada para el jueves 16 de diciembre. Solo en noviembre los precios al consumidor crecieron un 1.14%, mientras que el índice subyacente subió un 0.37%, dijo el Inegi.